La línea ALUNEMA en corriente alterna está compuesta por reductores de engranes helicoidales, reductores de engranes ortogonales helicoidales, reductores pendulares y por reductores sin fin y corona. Los ejes de salida sólidos o huecos se suministran con dimensiones en pulgadas, así como las entradas a motor en dimensiones estándar NEMA. La línea ALUNEMA está diseñada bajo el mismo concepto modular característico de transtegma, ofreciendo una alta flexibilidad y adecuación a las distintas necesidades de las aplicaciones. El rango de torque disponible en la línea de reductores Alunema de construcción en aluminio inyectado cubren hasta la capacidad de 1000 Nm. Te invito a seleccionar tu reductor utilizando esta página en la sección de Tools. No dudes en contactarnos para mayor información y servicio.